Pastor, pastor, ¿cómo está? Ya sabes, al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Esto es dal 100. Bueno, amigos, aquí nos encontramos con Daniel. Mucho gusto. Tenemos este algo que preguntarte o bueno, es describir algo o a alguien. Queremos que nos digas o bueno, no quién es, pero describe a tu crush, UM. <risa> Mi crush UM pues eh, sería una persona, tal vez me gustaría que fuera de medicina Una persona también que sea muy espiritual Pues siempre busca a Dios sobre todas las cosas y le eche muchas ganas a la escuela Te invita a, a, no solo a estudiar la Biblia sino también a estudiar medicina Ok, ok. ¿Y tienes alguien en mente o solamente estás describiendo a alguien en general? Uh, solo describo a alguien en general. Okay. Hasta ahorita no he encontrado. Ya saben, aquí hay alguien <risa> disponible. Si, si, si quieren aquí este encontrar a alguien, aquí tenemos a nuestro amigo Miguel. Daniel. Queremos que nos describas cómo es tu crush UM. No tengo. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Miguel Varela ¿Y qué estudias? ¿Y qué Tenemos algo para preguntarte ¿Quién es tu crush web? ¿Como quién es o ah, la no. describo? Sí, descríbelo, sí, descríbelo okay. Sí, descríbelo. <risa> ¿Sí descríbelo? Bueno ¿Quién es? Cuéntanos Físicamente, porque como es mi crush O sea, no, no la conozco, no la he tratado como que en persona, ¿no? Pero es, es una chica Bueno, a mí me gustan las personas que son más chicas que yo Más chaparritas Es una niña chiquita, güerita, cabello largo, lacio eh, Y tiene una cerveza bien bonita Sería alguien que no critique el físico de las personas y que tenga sentimientos muy sinceros este, y que esté muy involucrado en las cosas de la iglesia. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con... Alex. Alex, ¿y qué estudias, Alex? Derecho. Bueno, Alex, la pregunta es sencilla. ¿Nos podrías describir a tu perro uh, Tiene una estatura un poco más pequeña que la mía. Es muy, muy sumamente hermosa. Ojos bastante grandes. Labios... Eh, creo que ya me estoy excediendo No, no, un poco. no, está bien, date, date. Eh, es que es, es la mujer más hermosa que he visto. Y no solo es mi crush, sino que pues ya está conmigo y sigue siendo y lo va a, a ser siempre. ¿Sí? La siguiente pregunta que te iba a hacer es que ya se hace cuando sigan, entonces. <risa> oh, sí, sí. Ya. Que ya es tu novia? Eh, sí, estamos en eso. Ah, okay. ¿cómo se llama? Natalia. Natalia, ¿quieres mandar un CD? Eh, ¿vale? <risa> <risa> que te llama? Mucho, mucho. <risa> bueno, muchas gracias, Alex. De nada. Eh, que tengas un buen día, ¿eh? Igualmente. escribe a tu crush um. <risa> Es alto, cejas pobladas, medio colocho. Okay. ¡Está horrible! Bueno amigos, estamos aquí ahora con... Ismael. ¿Qué estudias Ismael? Teología. Teología, vaya. Bueno, la pregunta es sencilla también. Muy bien. Descríbenos, por favor a Tetrusio M. Una chica que sea muy consagrada, que siempre esté sonriente y que sea alguien con quien pueda contar en un apoyo emocional, un apoyo académico, es decir, un apoyo en todos los sentidos muchacho que sabe lo que quiere pero bueno ya encontraste a esta persona o todavía, todavía, no, todavía no todavía no okay, encuentro okay. bueno por lo menos sabemos hacia dónde vamos queremos que nos describas cómo es tu crush M. ay uff uf. <risa> no características no sé. personalidad es talentosa okay. es trabajadora y es linda y la conoces sí hablas con ella <risa> no sé. Muy bien, ánimo, ánimo eh, a hablarle. Eh. <risa> Sí, digamos que sí. Okay. Bueno, aquí tenemos a... Eduardo García. Un excelente jugador de fútbol. Y bueno, Yogi queremos que nos describas cómo es tu crush UM. Con confianza. Con UM. Confianza. Sí, aquí todo es en familia. Nunca lo he pensado UM. Okay. No, no es como que haya tenido un crush aquí en la universidad, así que... Okay. Bueno, tu crush entonces en general, eh, en la universidad, fuera de la universidad, en alguna otra actividad que hayas hecho fuera de aquí, en la que te hayas involucrado. Como tal, no tengo una respuesta así tan puntual, pero okay. sí sería, no sé... Cual... No, no cualquier persona, pero no sé, no lo he pensado. okay okay Queremos que nos describas quién es tu crush, web. Uh... <risa> dinos, dinos, Este... Eh, descri... o sea, descrito así... Describir características. Uh, a la máquina, ni siquiera sé si tengo un crush... ¿No tienes ningún crush, Wemma? Uh... Dinos, dinos. Bueno, este, pues es una. <risa> si no quiero. <risa> <risa> ya, hasta no va a decir más. Ya, ya, córtalo. no se está Está bien, está bien. <risa> Esto fue. ¡Se <Social> 100! cien! Ay, no, qué